en esta estancia respiraba ella antes supongamos que la describo un metro sesenta cabellos blancos teñidos voz de pito carne entre sábanas labios que besaban a otro hombre una mujer vacía está la estancia paz de estar llamo y no viene ni nadie viene ni nadie. Descuelgo el teléfono y tampoco acude ni voz. Estamos yo y ni mi voz y ni sus oídos aquí. Aquí, en esta estancia, si estuvo, está. No llanto. No llora en muerte ojo. Vengo de mi cigarro antes de dormir, alcohólico y con un cuerpo tropiezo. No madre es, ni soy mi padre seguramente. Me inclino y rozo estos labios durmientes que no despertarán, que respiran suaves en su sueño dormidos, que mañana me dirán tampoco levántate, que van a no decirme por qué me besas, hijo.